¿Cómo ingresar a otro año a la universidad? Ingresa a la plataforma de la universidad. ¡Gracias! Puedes pagar en el banco presencialmente, ingresa tus datos.